Bienvenidos a nuestro último día en Japón. Sí. Chicos, estamos en la estación de Nagoya a punto de subirnos al Shinkansen para, o sea, al tren rápido para irnos hasta Tokio. Y en Tokio vamos a tomar mañana el avión que nos va a llevar a Estados Unidos y después a México. Va a ser un viaje bastante largo y comienza ahora Aquí está la entrada para el Shinkansen en el tren rápido en Japón Así que... ¡Vámonos! como siempre <risa> Vamos a comprar un bento para comer en el Shinkansen Tienen de varias opciones y de varios precios Vean, este es el bento especial de Nagoya oh. Miren este bento tan bonito que tiene la montaña Fuji tan famosa de Japón Hayato ya eligió su vento y okay. yo también elegí el mío. Yo me voy a llevar este acá. Go. Vámonos. Yeah. Yeah. este pan. Adiós voy. nuestro pan. Adiós. Nos tocó subirnos en la puerta número 5. Estamos desinfectando todo. Más vale prevenir que lamentar. Lo primero y muy importante que vamos a hacer es comer. Les voy a mostrar mi vento. Vean qué bonito. Qué bonito. Qué rico. Y este es el evento de Cayato, también se ve muy bueno Muy mm. buen provecho. Un poquito que itadakimasu. Itadakimasu. ¿Y ¿no? Voy a cansar dar un que no. y una que Los dos, así que vamos changuitos para que lleguemos al hotel, sí. chicos. Si llegamos con bien a nuestro hotel, es el hotel Gracery en Asakusa, chicos. Y les hago el tour de nuestra habitación de hotel. Por acá tenemos un pequeño sofá con un escritorio y por acá tenemos las camas nos va a tocar dormir en camitas separadas el día de hoy pero chicos, lo mejor de todo es la increíble vista que tenemos de la torre Tokyo Sky Tree que es un edificio muy emblemático de Tokio porque es el más alto tiene 450 pisos y vean nada más lo vemos aquí súper cerquita desde la habitación me encantó la vista oigan por acá tenemos la televisión y por acá tenemos un pequeño frigobar con una tetera y un refri que tiene ¡Ay! agua natural ¡Ay! qué bueno porque hace mucho calor hay atito macho <risa> <risa> de copido hizo tenemos también acá cafecito y esto de acá es una plancha Y por acá tenemos el baño Aquí está un pequeño lavabo con un espejo Hello Y por aquí tenemos la tina Hoy voy a usar esta tina y Me voy a relajar Yay Chicos y ahora vamos a descansar un poquito aquí en el hotel Porque la verdad es que está pesadito el viaje A pesar de que en el chinkansen solamente tardamos como hora y media y entonces llegamos muy rápido pero nos levantamos muy temprano Porque Hayato se fue a cortar el pelo en la mañana Luego enviamos unas cajas que están pendientes Entonces hicimos muchísimas cosas, nos levantamos muy temprano <risa> No me deja concentrarme el hombre que está bailando Pero este sí, ahorita vamos a descansar un ratito Porque en la noche quedamos de ir a cenar con un muy buen amigo nuestro Que vive aquí en Tokio Y pues ya, es la última cena ya la despedida de Japón. Y qué mejor que con un muy buen amigo nuestro, Jun. Sí. Hay algo que quiero decir. Hola. En el de la de Fuji, nos hemos elegido el Queríamos decirle adiós al Monte Fuji y pues no pudimos porque o sea, andábamos distraídos y se nos pasó. Sulpuda. Pues Favorito. pero sí, Y hotel no mucho capteo. Sí, el hotel nos gustó mucho. Está súper bien ubicado. Se lo recomiendo. Sí, muy, estamos muy contentos. Aunque vamos llegando apenas ahorita, toca el relax. y ya estamos listos para irnos a cenar a ver a nuestro amigo Jun. 호텔 sí. 근처에 생소지라는 있고 여기가 아삭사에서 제일 아마 유명한 명소? 여기에서 이 남자들한테 얘기를 하면 차를 타고 여기 근처 그 수도 있고요 스카이 바로 볼수 있고 여기가 바로 아삭사의 충심지입니다 이민imos a un deliciosa nuestra ultima cena en Japón vean nada más que deliciosa sabe toda esta comida э saludable y fresca brico Best friend. Yeah. Hyeongyu 없으면 우리는 지금 없어요. 번역사 분입니다. I want YouTube. Yes, you're famous now. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Chicos, y les presentamos a nuestros amigos. Digan Hola. Hola. <laughs> <laughs> <laughs> Chicos y nuestros amigos nos han traído. Aquí donde está el símbolo de las Olimpiadas y Hayato está bien emocionado. Yeah, we're here. We're here. We're here, really. mm. Hay pila para tomarse la foto. Nos yeah. vamos a formar nosotros también. Así como el niñito se va a tomar Hayato él también. With 아삭사 호텔 돌아왔고요. 그리고 호텔 방 안에서 그 스카이트리 밤에 너무 이쁘게 볼수 있을 것 같다 해서 돌아왔는데 뭐열시 이후에는 안 하는가 봐요. 근데 12시 이후에 다시 라이트업 한다고 해서 다시 보여줄게요. 가야 너한테 질문 하나 있어 음? 오늘 음? 마지막 일본 날이라서 마음 어때? 마음 응. 행복하고 조금 미안해. 뭐해? <웃음> 그냥 내 마음은 미안한 마음 없지만 그냥 예를 들면 엄마, 나... 할머니 만났을 때. 자주 이제 만날 수 없는 거잖아요. 음. 그래서 뭔가 엄마 할머니 가족을 생각을 하면 조금 미안한 마음이 생기. 그리고 회사 나갈 때도 조금 지금 회사가 조금 어려운 상태이니까 그 상태에서 내가 조금 나가는 건또 조금 미안한 마음이 있었어. 근데 회사 사람들도 그렇고 엄마도 할머니도. 음. 이제 자주 만날 수 없는 나라에 가는데, 근데 뭔가 우리한테는 새로운 좋은 시작이라서 좀 축하할 일이다, 뭔가 이런 네. 말을 해줘서 우리 좋은 말 많이 받았어. 회사 사람들도 제일 중요한 건 건강이고 가족이라서 그냥 걱정하지 마세요. 우리는 앞으로 좋은 할수 있고 응. 그런 좋은 말을 많이 해줘서 우리를 보내줬어. 응. 응? 그래서 조금만 미안한 마음이 있어. <웃음> <웃음> 괜찮아. 응? 그런 마음이 있어야 될것 <웃음> 같아. 맞아. 근데, 근데 그 마음보다 행복하면. 지금 그래도 너무 너무 행복해. 이제 다니아가 자기 나라에 가서 엄마 아빠랑 만나서. 응. 이런 거 하는 거 유명인 거지. 응. 네. 시? 그리고 타니아 산대로 점점 점점 좋아지고 있고 응. 그냥 미디어 보면 그냥 알겠지만 응. 그런 거 보는 것도 너무 행복하고 그리고 나도 새로운 경험을 할수 있는 것도 응. 행복한 일이잖아요. 이런 거 시? 나한테 그런 기회가 생기는 게 응. 와우. 엄청났다. <웃음> <와. 웃음> <어, 웃음> Teacher Latin Muna Peulcoya. una señora que no manejo na. cargo Sante, I will be a good teacher. Que chana Urihayatito. Hamburgo, yo sí, 이 문화도 좀 비슷하니까 내가 이해하기에는 그렇게까지 어렵진 않았어 음흠. 근데 이번에는 <목소리> 새로운 지착은 <웃음> 그래서 음흠. 그래도 뭔가 어떤 음 어려운 일들 힘든 일들 음흠. 앞으로 생기는지 음흠. 나는 적금 액수해야 돼? Yes. 네. 뭔가 조금 무서운 마음보다는 내가 어떤 경험을 해야 하는지 조금 기대가 되네요. 내 인생이 더 재미있어질 것 같아서. 네. 예. 예. 고마워 다니아. 아 고마졌어. 다이숙이. 고야수미. 리 우리 오프로 해야지. 아 ah, 맞다. 차오르 해야 돼. 리. 오케이. 리락스 해야 돼 오늘. <웃음>